Hoy vamos a hablar de sexting, pero antes, un truco de magia. El sexting se define como la práctica de compartir contenido erótico en internet entre dos o más personas. Este contenido puede ser fotos, videos, texto o lo que sea. En el sexting es muy común tomarse fotografías o videos del propio cuerpo y mandárselos a alguien más. Nadie quiere ver eso. Esto puede ser una práctica muy divertida y placentera. A muchas personas retratarse desnudas les ayuda a querer más su cuerpo. Hay parejas que esto mejora o le agrega emoción a su vida sexual. El sexting, como cualquier práctica sexual libre y consensuada, está muy bien. Pero con todo el que el sexting es maravilloso, existen riesgos asociados. Hay gente que es acosada cuando le mandan fotos sexuales que no pidió. Y a muchas personas les han robado fotos o videos íntimos que después terminan en manos de gente que no tenía permiso para verlos en primer lugar. Eso es una forma de abuso sexual, algo que sucede con mayor frecuencia contra las mujeres. Entre muchas razones, porque el libre ejercicio de su sexualidad y goce de su propio cuerpo es muy castigado moralmente por razones muy injustas. Si hago este video es porque existen personas que roban y difunden material íntimo sin consentimiento. Quien viola la privacidad de otra persona tiene la culpa de todos los problemas asociados. Y además de que es un acto horrible, podría ser un delito y quien lo haga podría terminar en la cárcel. Las víctimas de abuso nunca tienen la culpa. Sextear es un derecho. Somos libres de poder compartirnos sexualmente como queramos con quien queramos y nadie debería violar esta confianza. Así que tomando en cuenta esto va una pequeña guía para sexting seguro. Consentimiento. Si quieren mandar fotos o videos, pregunten antes. Si les dicen que sí, adelante. Si les dicen que no, pueden responder con un muchas gracias, saludos, bendiciones, salúdame a tu mami, muy buen día. O solo cambiar de tema y no pasa nada. Mandar fotos de tu cuerpo desnudo sin consentimiento es acoso, que es una forma de violencia. Es el equivalente virtual a que alguien se desabotone el pantalón y te embarra en tu cara lo que sea que tenga ahí sin permiso. Nadie quiere ver eso. Excepto cuando sí, pero cuando no, no. Dato, nadie en la historia ha dicho Me super voy a coger este güey Que me manda y manda fotos de su pene Que nunca te di. así que no manden fotos De sus genitales sin consentimiento No otra vez Hello darkness, Elige tu aplicación ¿La aplicación que usarás para sextear Está cifrada de punta a punta? ¿Permite captura de pantallas y te avisa si alguien las toma? ¿Existe la opción de chat secreto Y autodestrucción de mensajes? Si respondes que sí a las 3, adelante, estarás usando Una app más segura, si respondes que no Pues también adelante, es tu decisión y lo importante es es que la tomes de manera informada. Protege tus dispositivos. ¿Tu celular o computadora está protegido con contraseña? ¿Tu contraseña es segura? Y más importante, no es tu fecha de nacimiento y el nombre de tu gato otra vez, ¿verdad? Recuerda siempre tener contraseñas distintas para todas tus cuentas y cambiarlas al menos una vez cada tres meses. La mejor forma de hacer una contraseña segura es juntar cuatro palabras aleatorias que solo tengan sentido para ti y listo. Libro, dale, sillón, cámara. César, otra vez revelaste la contraseña? ¡Numonios! Borra la evidencia. Ya sexteaste, ya terminaste, ya te acabaste tu papel higiénico, pero las fotos o videos siguen ahí. Si no las quieres, cuatro consejos para borrado seguro. Uno, algunos celulares conservan las imágenes que envías, aunque las borres del carrete, así que revisa las carpetas internas. Dos, checa que nada se haya subido a las nubes o respaldos y borra tu material de ahí también. Tres, una vez que borres, vacía la papelera de reciclaje. Cuatro, los archivos que borras pueden ser recuperados. Para evitar esto, utiliza programas de borrado seguro. Pero puede que no quieras borrar, en cuyo caso... ¡Guarda la evidencia! A veces un demanda fotos tan buenas que las ve y dice quiero conservar esto para cuando sea un anciano o recibe fotos tan buenas que dice wow, esto puede acompañarme en mis ratos de soledad ¿dónde las guardarás? si es en una carpeta, está oculta y encriptada si es en una USB, ¿dónde la vas a esconder? si es en una nube o correo o chat ¿qué medidas de seguridad y privacidad tiene el servicio. Activa la verificación de dos pasos en todos los servicios que uses. Así como que te avisen en tu celular cada vez que haya un inicio de sesión nuevo. ¿Con quién vas a sextear? ¿La otra persona es conocida? ¿O es alguien que solo ubicas de internet? ¿Qué garantías de seguridad y de confianza te puede dar? Conocer o no a alguien no garantiza nada, pero vale la pena considerar esto para preguntarse qué medidas de seguridad tomaré en cada caso. Además de esto, conviene borrar los metadatos de las imágenes y videos que mandes y ponerles marcas de agua o algo para reconocerlas. Por ejemplo, un filtro específico para cada persona con quien sextees. Así, si un día las encuentras en lugares donde no, ya sabes quién fue. ¿Qué decides mostrar? ¿Tu imagen o video muestra tu rostro? ¿Salen rasgos que puedan identificarte como lunares, accesorios o tatuajes? ¿Al fondo de la imagen se puede ver que es tu cuarto o tu baño? Anonimiza tu imagen, mientras menos información de ti muestres, menos riesgos habrán. Y si quieres mostrar tu rostro o sextear con personas desconocidas, adelante, es tu derecho y nadie tendría por qué violar tu confianza y privacidad. De nuevo, si pasa algo, nunca es culpa de la víctima. Cuida a otras personas. ¿Te ofrecieron ver fotos de una compañera tuya que claramente no dio permiso de que lo hicieras? Mejor que no. Alguien dejó su celular en tu casa o su cuenta de Facebook abierta en tu computadora Y podrías entrar a ver si hay algo Mejor no lo hagas Tu amiga o amigo te quiere presumir lo buenísimo que está su novio desnudo Gracias, pero no sé si a él le gustaría que lo viera Claro que se antoja ver Y claro que parece muy fácil simplemente decir Bueno, esto solo lo veré yo y ya ninguna otra persona tiene por qué enterarse Pero las consecuencias de esto pueden ser horribles para otras personas Hay gente que después de que sus fotos se filtran en internet son acosadas, boleadas, amenazadas se tienen que cambiar de escuela o de trabajo O a veces hasta de ciudad o de país Es una agresión muy fuerte a sus personas Y pueden llegar a deprimirse o incluso a suicidarse Todo porque alguien decidió que su privacidad no importaba Pero todas estas consecuencias no tienen que ocurrir Si rompes la cadena de violación de privacidad Y si educas y animas a tus amigos, amigas y amigas ¿Para que hagan lo mismo? Así que mejor cuidémonos, cuidemos a otros Y sigamos disfrutando de nuestra sexualidad De forma libre, responsable y consensuada Y manden nuts ¿Qué? No, no, así no Eso fue todo por hoy Si les gustó el video denle like, suscríbanse compartan. Yo soy César Galicia, nos vemos la próxima semana.